Bueno qué tal gente de la de, de YouTube. Eh, en este video quiero hablar de este juego que se llama Line of Sight, que está gratis pues en Steam. Eh, yo solo he jugado 3-4 horas, ahí como pueden ver. Entonces pues quiero más bien es analizar el tema de.. Bueno, eh, no tanto la jugabilidad y eso porque pues bueno, o sea, no tanto como aquí en la parte del server y ese pues porque pues eso es como más rápido que cada uno lo, lo va mirando pues lo bueno que tienes es que aquí digamos lo único pues que podría uno decir acá que más yo he visto es que pues puede customizar las armas y pues bueno hay unas cosas ahí como locas pues también que no sirven para nada por ejemplo este eh, no sé qué como para posicionarlo en el piso pero pues bueno hay muchas cosas porque pues la arma pues la sniper eh, ahí están eh tiene para customizarle aquí pues varias cosas, en la barra, el, el magazine pues que es el de las balas, varias cositas ahí, pero pues bueno eso, eso no es lo que me quiero centrar en el video, sino pues comentar primero pues para abrir como, para romper el hielo. <risa> eh, aquí está pues el donde uno inicia pues el server, se pueden varios personajes también, se parecen son personajes todos estereotipados ¿no? y este que es todo este esto es todo es como el más feo pero bueno eh, yo no sé hay gente que se ha quejado de los, de los servidores pues que no hay tantos pues la verdad yo lo que he jugado pues ahí salen ahí salen las partidas aquí están y ahí está el tema de lo que yo quiero hablar, que es el tema de los mapas y el level design el game design, pues el level design, que es lo que yo más quiero aprender y quiero eh, comentar también porque pues eh, ya hice una serie también como de Counter Strike, porque pues ese es un juego mucho más y, y analizando los niveles de Counter Strike, pero pues como salen cada pues, salen cada cinco años los niveles pues que los apruebe la eh, Valve, entonces pues no es como tampoco para hacer tantos videos porque pues no se aprueban entonces la gente no los juega pero no los juega pero en servidores privados sí o sea como entre ellos y sí, pues así pues yo por lo menos no tengo amigos de eso entonces no puedo jugar así con ellos ni nada pero pero aquí en este caso pues no sé aquí también se debe poder igual porque esto es como una, un clon prácticamente del Counter Strike pues en ciertas cosas pues no es igual, lógicamente, porque es un juego gratuito. Además, los mapas, eso es lo que quiero hablar: los mapas, o sea, el diseño del nivel. Mira, esto es lo que quería mostrar: <risa> cómo hace eh, el diseño de los niveles no es igual. Y pues no es con el Source y es con el Unreal Engine, ¿no? Que no tiene nada que envidiar, al contrario, es, pues, es muy, pues es muy bueno, casi igual o superior al Source que es en el Unreal Engine, ¿no? Eh, bueno pues, aquí este es el primer mapa que jugué, este Room 8, pues es muy sencillo, básico, es como para uno iniciar ahí pero quiero analizar de este juego, bueno podría analizar este este que pues que son muy sencillos, este Rusty cage, que dice mapa Rusty cage, es sencillo, muy sencillo también es un hangar y, y ya, y con, uno, con unos, con esos ítems que tienen ahí que se ve eh, con esos props que están ahí pues que son como unas, unos container y ya y esto no los he jugado pero pues, de, depende cómo me vaya pues voy voy haciendo análisis a los niveles que voy viendo no de todas maneras esto es un juego gratuito ¿no? entonces pues no tampoco puede exigir tanto porque pues es gratis aunque hoy en día ni pagando de todas maneras se puede exigir ahí están los servidores pues, Vamos a poner ahí alguno a ver porque quiero mostrar este es el, como que el, el que más está porque pues como que es el más fácil. Hay varios fáciles también, o sea este pues quiero analizar. Va a empezar con este si me deja entrar. Hay mucha gente de de Chile, de Rumania, de Bélgica, estas banderas que no sé de dónde será. No sé, parece Ucrania. Y este, la verdad no sé vamos a mirarle ahí no sé rest in peace ahí están los personajes sí también se pueden mujeres y están bien modelados obviamente pues sí a eso le dedican un poco de tiempo o se copian los modelos pues bien y más o menos pues para lo que uno sí se imagina pues tampoco es lo último pero sí más o menos no mentiras está bien son bien modelados y están bien eh, están bien hechos aquí pues sale ya lo que uno para iniciar y aquí no le ha dado join ya ahí dándole join porque este es como una copia del de italy bueno se parece al de italy, tiene cosas como este estilo europeo pero el de italy también es copiado pues de un... de italy de benicia entonces aquí en el mapa pues ya uno sale ya pues no sé, no analizarle tanto digamos lo que es de... en sí los controles es lo mismo que el censo y, y además, le, si ven, le sale como esos, ese, esa señalización de color, no me gusta. O sea, que le señala a los. Él le señala a quien tiene que matar, algo así, como. ¿Quiénes son los amigos y enemigos? Pues eso no. Pues, no pues, eso como que me parece muy novato. Para un juego de FPS, ¿no? De, de shooter. Y bueno, aquí. Aquí ya salimos, ¿no? Esto es lo que yo puedo analizar aquí. Pues es lo mismo de las salidas de lo mismo de las salidas que igual este de este porche, que son las mismas salidas que tiene pues, que tiene eh, en el CSGO porque pues bueno o sea digamos a nivel arquitectónico pues hay mucha cosa que uno puede analizar porque pues son mapas que que, que ellos utilizan y, y se, pues ellos miran lógicamente los diseñadores de este juego y esto, pues, todos los juegos pues ellos van mirando eh, van si, sí, pues lógico, tienen que tomar referencias para poder como, ir haciendo las cosas como bien van a jugar y, y a analizar esto al mismo tiempo que no es posible tampoco pero pues si sí, me quedo quieto me sacan de la sesión y pues no puedo visualizar los mapas de ninguna otra forma entonces tengo que jugar para poder hablar y mostrar lo que lo que estoy hablando lo que quiero hacer eh, muchas veces uno tiene que darle mucho, mucho disparo para que muera bueno, en este caso pues no le daba ninguno porque estoy jugando con la sniper pero pero si sí funciona un poco diferente con la sniper de, de, de este Siempre está como muy alto, de, muy alto el audio Pero bueno, aquí ya me dejó en la parte interior O sea, igual en eso en eso funciona muy muy similar a lo que yo te digo. Si ven que pues, apenas me van matando y eso y nada Es el como que detecta, no, pues este tipo hay que colocarlo en un sitio cerrado para que se acomode Entonces eso es igual O sea, en cuanto a la mecánica del juego, de, de que cómo funciona el sistema pues de La inteligencia pues semi-artificial artificial o semi-artificial que te lo dejé donde lo ubica, bueno, y sigue saliendo esos colores, esos colores de, de la persona, o sea, de verdad no es como que para diferenciarlos y eso, pero de pronto deberían ser como personajes diferentes y partes de ese rojo para que quedara como más, bueno y es el que yo más he jugado, ¿no? porque ya los que son Battlefield y todo eso, pues son muy diferentes, ¿no? pero aquí lo que uno puede ver, pues, siempre es... ¡Kill! Sí, si, ahí ni siquiera le di Hay veces sale eso de, eso que sale como negro, o sea, como si no le pudiera, sale como si estuviera recargando o algo así él Y, vea bueno, ahora salí para allá eh, esto es un poco extraño en el juego porque de pronto debe ser la conexión a internet yo me imagino Por, pero no mentiras porque sale como, como como un símbolo de negación como que si no le pudiera disparar pues, pues, en, en, en, los, en este juego pues eh, pues sí aquí o sea, ya no, eh, tampoco hay tanto que, que ver porque pues en sí es, es, es más de estilo de combate pues de lo que en, en casi se desaparece el los jugadores hay poco más o menos poco lo que dejan ver mira pues acá hay unos barros y estamos este es el punto central que es como un punto central de donde se está de, disipando hacia hacia estos hacia estos extremos de circulación acá no entonces pues aquí se acomoda uno pues si puede ir y va como dando pero de todas maneras pues que está hecho en el Unreal pues tiene su, su, su eh, eh, o sea este mapa en sí pues tampoco tiene tanto detalle pues se ve se, pues o sea digamos en cuanto a geometría y se ve que es bastante pero pero si uno se pone a mirarlo a detallarlo pues tampoco es que sea no, no, como que es muy real sí no no se ve que esto sea como algo como algo que, que sí. Kill, headshot. No se ve como muy real el tema. O sea, en cuanto a que no es una locación real, sí. O sea, se ve que es muy ficticio. Pero pues digamos, acá tiene el mapa a la izquierda, que pues bueno, también funciona. El mapa ahí lo vamos a la izquierda. O esta escalera se sí, tiene mucho lo que pasa que cuando uno... Cuando uno se pone a analizar... ¿no? Si uno se pone a analizar ciertas cosas, pues, eh, pues ya, si se empieza a dar cuenta, cuando uno se pone a observar realmente las cosas, eh, pues, por ejemplo, a mirar bien las texturas, o a mirar bien lo que estoy hablando, digamos, aquí en el video, de, de, de empezar a mirar y, y no solo jugar, sino analizar y mirar cómo qué es lo que estamos viendo realmente, pues ya uno pues ya se empieza a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero, eh, hoy en día, pues estos juegos son muy reales. Son muy reales en, en, en, pues, en lo de la representación de la realidad de los, de los objetos y la modelización. Eh, pues, sí. Vamos a ver que, O sea, sí, básicamente es un punto central. Parece como una organización, pero pues. Eh, en realidad todos pues, como que o sea, los, pues, pues tiene bastante similaridad digamos, sí, lo que o sea, es una cosa eh, que está bien modulada que es lógico que se ve que estos unos diseñadores pues son, sí, profesionales eh, pero pues no convence o sea, pues igual tampoco es que yo creo que eh, le falta mucho el tema de el tema de como la organización pues no sé, yo lo, porque en los FPS pues no sé como, o sea yo lo estoy midiendo tal cual con el CSGO porque pues es lo que más he jugado y, y digamos que en, en cuanto a la. Que, que tiene que ser un multiplayer y que funcione digamos pues a, a la acción que funciona el CSGO porque pues es una acción frenética pues rápida y y qué más, o sea pues no sé, analizándolo digamos desde ese punto, pero pues también hay otro juego, ¿no? O ya no lo sé. Porque no he jugado todos los juegos tampoco de pues de shooter ni. esto, ¿no? Ya solo pues muy pocos la verdad pues estilo que la ya, ¿no? Cover me, reloading! pero lo que sí he hecho es el trabajar en el tema de la... pues digamos también cómo funciona también en el zoom. o sea... ya en el tema de, de, de creación de mapas y esto, pues, esto es lo que quiero hablar, digamos, de lo que... o sea, a, al punto final de lo que uno llega a mirar es... Eh, cómo crear este tipo de cosas y... y... y cómo empieza a funcionar, eso es lo que le veo que estos mapas no tienen esa... sí, digamos, como lo vi ahí, o sea, ya yo me moví solo por una zona y pues nunca pude llegar al otro sitio porque pues los spawns están muy están solo en un sitio sí o sea digamos respawn eh, salgo en un sitio y, y el que el, el, los los, eh, los enemigos están totalmente al frente yo no puedo llegar hasta allá ¿no? o sea prácticamente no puedo visualizar nada de ese mapa por el lado allá porque pues pues no no no alcanzo a llegar hasta allá sí entonces ese mapa es un mapa que no no no no es construible digamos no es, no es como no es no es vivible entonces como que no que, o sea no de pronto a la hora que, que salgo en el otro sentido pues puedo mirar hacia acá pero pues no debe ser así digamos debe haber continuidad para que las cosas como que o sea para que uno pueda como tenga fluidez en la parte digamos en este por ejemplo este que dice United es un mapa pues, muy extraño también, es un mapa también muy extraño que no tiene sentido. Son unas cajas y unos muros ahí, dispare lo loco. Y ya, eso no vale la pena ni analizarlo, o sea, porque son unos muros y ya. Y, y sale en un sitio y llega al otro y ya. O sea, son muy sencillos la verdad, eh, al menos este tiene, digamos, tiene buena iluminación y eso, el, el, el mapa Lucerna Lucerna Lucerna ah, de pronto es en Suiza. Eh, pero este este mapa este mapa United si pues, sí, no no la verdad no vale la pena ni analizarlo no es pues, malo o sea pues no sé es un mapa ahí sencillo o mismo este un mapa ahí como de relleno este también es un mapa muy sencillo eh, es un mapa donde está solo un punto central este punto central que está ahí como que el patio como una especie de hangar en el patio eh, donde descargan esos materiales y eh, donde esos hangares pues esos hangares no esos containers y ya hay paré de contar da una vuelta o sea es muy sencillo la verdad es que sí es muy sencillo open cage, también es muy sencillo hay otro que que esto no lo sé jugar entonces pues, no voy a hablar de eso porque no lo sé jugar este ya lo vimos y pues tampoco es bien, tampoco hay tantas tampoco hay tantas pues, de dónde escoger de, para uno pues ya no, no le he podido ir analizar bien porque pues, lo que digo no salgo en un punto salgo en el punto x y no puedo llegar a Solo tiene un, un, un solo sitio de spawn entonces no puedo llegar desde este punto a este punto y analizar bien, mirar bien cómo está funcionando. Eh, esto es lo mismo, es un hangar. Eh, en realidad, no sé, o sea, son mapas que están bien modelados y están bien hechos. Y se ve que, o sea, algunos no, o sea, digamos, este que estaba mirando, eso, ese que son los muros, pues eso no. Este es malo, es un mapa malo. United es un mapa muy malo, que es muy sencillo y que no tiene nada, pues y de pronto como de relleno este no lo, este no lo he jugado, que dice Undersage entonces no. y este sí lo jugué, este ya lo jugué porque pues yo solo llevo 4 horas jugadas entonces pues tampoco voy a conocer todos los mapas pero digamos a nivel de juego o sea, yo no sé, a nivel de juego eh, está en el Unreal y pues los movimientos del jugador son buenos o sea, digamos eh, pues la customización también ayuda un poco porque pues le da como más tiempo para uno estar ahí pero pues como pues como no hay tan tampoco poca gente pues eh, hay no hay tantos pues como servidores pues hay poquito, ¿sí? pero ahí funciona ahí, ahí se puede jugar pero pero digamos estoy buscando otro mapa que es un mapa de Rusia que, que parece como un servicios de Rusia porque ese lo jugué ayer y, y está muy bueno que estaba mejor de los de los, de los de los mejores que he visto estos, estos no, este no lo ha jugado, entonces no, de pronto entramos en este. Ah, no puedo. Mm. Bueno, entremos a este que es bien malo, pues ya que no, para entrar como agilizar y porque pues el tiempo del video ya se hace muy largo. Eh, pero pues igual voy a ir haciendo más videos acerca de esos temas porque pues me interesa mucho. este son, parece como que le colocaron nada más los, el piso se lo colocaron, pues lo que le colocan en real pero aquí lo aquí lo que hay son un poco de muros y ya, o sea, esos, esos muros esos bloques y ellos están allá atrás, y listo, yo creo que en este mapa se demoraron por ahí más dos o tres horas abriéndolo o sea, es muy sencillo, o sea muy fácil, o sea, muy sencillo no tiene, al menos deja llegar al otro lado, eso es lo bueno de este mapa, por lo menos lo puedo explorar pero pero pues tampoco, pues no tiene ningún detalle ningún detalle, ¿sí? Tiene nada, solo llega uno por el lado allá o por el lado acá y listo, se acabó. Si ¿sí? es muy sencillo, que más o sea, digamos, a nivel de pues del detalle, digamos, es, es, no es malo. O sea, digamos, eh, los modelos son buenos, están bien hechos y las texturas se ven bien, pero pues no es solo eso, sí, digamos, para, un, para jugar, digamos, como, y tener una, una, una pues, Ya cuando uno. Ese, ese tipo de elementos que tiran así me parecieron más absurdo que puede haber en un juego de estos porque, pues, no sé, es como que tiran como, no sé, muy extraño, la verdad. Pero, pues, parece como un derrumbe esto, pero no, o sea, la verdad, no hay mucho de este mapa, es poco lo que se puede decir, pues, al menos los materiales y esos son buenos, pero pues, no, pues los materiales y lo que está digamos pues está bien modelado si sí, se ve muy bien en el sentido porque lo mismo la honrilla le ayuda mucho pero pues de resto no pues dar vueltas y disparar porque no tampoco hay tanto de, de mirar no, no hay, hay un punto aquí más o menos en el mapa que pues, que no se puede tener ahí parar pero pues no la verdad este mapa bueno tampoco no pues si no puedo exigirle uno tampoco más porque pues no tiene más tampoco para dar ya ya ya está visto ya no Voy a ver si voy a llegar hasta ese punto para mostrar esa parte, pues desde ya este mapa no tiene nada, la verdad, mucho que ver, o sea, es muy, muy fácil. No, no llegar hasta allá, pero Pero pues el resto, digamos, tiene en juego muchas vainas en la pantalla, ¿no? Tiene mucha formación, eso como que no deja concentrarse y el sonido es bueno, pero... Pero es como muy ruidoso la verdad. Es muy ruidoso. Muy ruidoso como que los sonidos. Pero también, sí, eh, pues. El trabajo pues en equipo no sé porque pues yo no he jugado pues. sino con Como que. Eh, casi no he jugado como 4 horas en campo, tengo como digo amigos de esto. Eh, pues más contar de esto, pues, de este mapa tampoco hay mucho que decir ya, o sea, pues, uy, perdón, 14 minutos toca, se me toca abandonar, porque pues también, eh, no tiene más que contar ese mapa. Esto, eh, las armas y eso, pues sí, son sí, las que yo he probado, porque pues están, pues, no hay fusiles, sino como que el sniper y y el otro es como eh, el m14 o el m45 no así un, un rifle así de asalto creo que es el 2 es el 2 el M4, m4a dice que dice y, y el que yo tengo ahí que es el de como sniper es 115 a 13 eh, eso es de las armas ¿no? pero pues yo quiero hablar más del tema de de los de los, de los de aquí de los mapas de otros no he jugado pues voy a, igual los voy a ir dividiendo pues para lo divido en, otro, en otros videos voy mirando ¿no? este ya lo vimos que es el que lucerna luperna y pues pues tampoco, o sea, me quedo, pues quiero hablar más porque mucho del tema, pero la verdad tampoco, pues no tiene tanta profundidad para uno, pues, pues como los que hemos visto, ¿no? vamos a ver si es que quiero encontrar el que encontré que era, este que no lo he pues voy a tener que ponerlo, pues para terminar y dejar como, no sé cuál. puedo probar este, ah pero no, me deja ese barco son es, es muy similares al que eso parece que es igual, bueno, pero no, es battle royale no sé, quiero jugar este pero no, porque está lleno servidor para mostrarles, para verlo, pero igual ah mira acá hay otro que es igual al de es, básicamente son como que una copia no este es el de, se parece al de, al que tiene el csgo también, o sea el, el, el que es de sniper también que es como abierto que es como un lago vamos a ver si sí. es muy similar pero digamos si sí, o sea no, no molesta lo que, lo que estamos viendo sí, lógicamente no es, no, es, no es algo digamos como feo no pero no es algo feo Ahí está el bar, vean, eso, eso, esta parte me gusta, o sea, de que hayan zonas interiores y exteriores así, que, que uno puede encontrar este tipo de iluminación así, yo sé que ya el mapa vale la pena verlo, ya si es bueno jugarlo, no sé, pero, pero vale la pena verlo, porque pues al menos tiene ah, ciertos, sí, y también ya tiene algunas cositas, había elementos este es, se ve que es como un mapa mucho más grande, entonces esto está muy bien, mira, tiene, estos es conceptos de cercanía y de lejanía son muy buenos, porque pues, era como un entorno, sí, un entorno, un entorno real, lo que estamos viendo. bien real de lo que, que estamos viendo ¿no? entonces vamos a caminar por ese lado Ay, Kill. Eh, vamos a caminar para mostrar ese recorrido pues tiene unos les está es muy bueno o sea esta parte se ve muy bien muy bien Ah, y esto, este lo vi en un video, sí, porque la gente se metía ahí por el maizal, entonces eso está muy bueno, porque ahí sí camuflan pues, bastante, o sea, no lo no había visto. O sea, lo vi en un video, pero no, no había jugado. En maizal, y aquí esto es como trigo. Está muy, muy bien, o sea, la cantidad de geometría, ¿no? Como se mueve. O sea, es puro para sniper este Este mapa de unos elementos, ojalá que no pudiera entrar, o sea, que no pueda entrar, digamos, a los espacios no se puede ay, desde acá es muy difícil darle a alguien eh, ahí está otra vez como que el mismo, sí es el, mismo. el mismo barn, el... sí, el granero, sí tiene como... eso también es una cosa muy novatos, o sea, pues Ah, eh, hagan otro modelo si sí, no se puede poner lo mismo pues también es como muy novato los diseñadores Que pongan como lo mismo El, pues, digamos estos elementos se pueden reutilizar porque pues, son son qué? son son ítems si ¿sí? son son props esto lo mismo se pueden reutilizar porque pues tampoco podemos llenar tanto los objetos del, del diseño del, del proyecto si no se puede llenar tanto el, el, sí, el, el nivel a pesar de que toda esta geometría pues es una cantidad de geometría impresionante pero pues yo quiero es mostrar vamos a ver qué más hay porque pues si solo un granero pues bueno también falta como más Falta como más que más, más detalle, no, más cosas. Y hay como unos, no sé qué es eso. Qué rayos es eso. Y se pusieron locos. Unos tubos grandísimos ahí. No había visto eso, pero está rarísimo. Unos tubos ahí extraños, bueno, pero la iluminación y eso sí está muy bien. esta es torre de agua está muy buena o Están sea, los elementos que dan pues si sí, dan como entorno lo mismo esto o sea estos, estos elementos de de eso como, como el maíz para recoger el trigo y el maíz pues que otro me gusta el efecto que hace cuando no golpea pero si se quemara eso, eso me gusta hasta aquí ya nos limita, pero pues le está chévere porque el mapa como que no se le no se ve tan bueno aunque la malla de todas maneras nos está persiguiendo por... sí, nos, nos deja pero siempre se siente uno como pues abierto, parece así pues parece ser bien abierto mm. en eso sí, pues, sí, hay que ver porque pues no sé, hay que en eso hay mucho para hablar porque pues también hubieran digamos en otros mapas digamos en los mapas del Metal Gear, o sea yo sí soy vieja guardia en los, en los juegos entonces pues, eh, no tanto he jugado estos shooters, estos shooters son muy nuevos para mí, pues solo tengo como el CSGO, lo que decía, y, y he jugado, sí he jugado el Battlefield, pero pues muy poco, la verdad. Eh, pero pues no, no puedo decir, no puedo ah bueno, el Call of Duty, ¿no? el Modern Warfare y el Black Ops 2, que son los que, eso sí los pues, sí los, los tengo, los compré. Y Call of Duty 2, sí, el Black Ops y el uno 1 también. Ah no, el Modern Warfare y... Y el Black Ops. Black Ops tú Hasta ahí llegué porque pues de ahí para allá. Activision ya. No volví a comprar nada más de Activision. Es ya desde de ahí para allá ya no. <risa> Además por los costos. Por los costos también. este no, mapa como que no tiene nada más tampoco para dar no, no hay tampoco más nada que, que ver eh, pero bueno en, en comparación claro en comparación con los mapas de Newtown de New si sí, Newtown New si sí, era creo que es la última no me acuerdo pero pues hay, los otros mapas del Black Ops Aquí hay como otro tipo de... Otra... Sí, otra caverna, como otra... ¿Otra que, Otra... Ah, solo estamos los dos. Aquí aquí había como otra... Sí, otra cabina. Bueno, solo dos personas. Esto es como que muy tanto, la verdad. Pues, debería haber como muchísima más gente. Pero es raro que solo estemos los dos. Mm. Hay mucha gente de Argentina también, de Chile, como decía, ¿no? De Rumania. Pues vamos a ver aquí qué más. Porque esto parece que no tiene más nada para dar este mapa. Y la iluminación está muy bien. Aquí podemos subir acá esto. Eso me gusta que uno pueda subir a las cosas, pero tampoco... No, hay tanto. no se puede sino eso. Eh, parece que no, eso es todo, eso es todo lo que tiene tu este mapa la verdad pero pues pues es olvidable porque pues tampoco no pues tampoco tienen pues de pronto entre varios se da un poco más entretenido pero pues no le veo tampoco más futuro a esto o sea no le augurio pues mala sí como mal augurio pero sí pues esto pues ojalá que lo vayan mejorando a sacar mejores mapas o sea Ahí tienen las herramientas y todo para hacerlo, porque pues... Pero no, pues... Tampoco... es pues, una cosa, pues, tampoco... No es una cosa así tan... Pues... Está muy básico, y, la, y los tampoco se rompen ni nada. Hay ciertos que no... Me gusta ese efecto cuando golpea y... Se como quema. Eso me parece chévere. Mire, se ve como quemado ese efecto está muy bueno. Pero, pues... Ya más, de iba ya. si iba allá. Si iba allá. Allá montado. Pues tampoco hay nadie más. no sabemos hasta dónde está ahí <risa> eh, bueno, yo creo que hasta ahí, o sea, ya me toca pararlo porque igual también el tiempo. Mm, y quiere de todas maneras, yo me quedo con mal, pues, con ganas de, de hablar mucho más porque, pues, o sea, de esos temas del diseño y eso, o sea, en el, como así como en el CSGO y eso, desde pues, los que he hecho el CSGO. Eh, como digo, no hay tanto mapa, entonces, pues, okay, pero, pero qué pero, pero. Y que, y que bueno, esto es por lo que es en PC, ¿no? que ya en, en otras plataformas de playstation y eso pues ya es pues muy diferente ¿no? y que con el teclado y el mouse es muy diferente manejar y jugar este tipo de juegos ¿no? eso también es otra cosa importante de decir, pero pues bueno, ya no hay más tampoco de tampoco de que, eh. no hay más, en este mapa no hay más, bueno, quiero ya, bueno, eso, yo creo que lo voy a dejar ahí, o sea, eh, que más de notar, o sea, bueno, en este no suenan esos pasos horribles como de otro, se pues, todo que El terreno y eso, eso se ve muy bien, la verdad. Eso tiene mucho detalle y se ve muy bien. Pero todo, y otra cosa que veo que no me gusta es como que está todo lleno de, de pop, de nieve, como de nie niebla. Entonces, eso, pues eso ya exagerar con esos efectos como que es muy, sí, muy exagerado. También me parece muy novato de, de, de los diseñadores que hagan eso. O sea, está bien que lo tenga, pero hay que manejar el nivel, de, pues el nivel de pistas de, de esos elementos bien. Para que no nos no obstruya, digamos, el diseño. Porque pues no nos deja, ¿sí? Como que eso no, no deja ver bien las cosas. Y, se, y además se siente rarísimo ese efecto. Se siente súper rarísimo cuando uno está jugando. Sí, acá se puede notar. O sea, se siente como todo, no sé, extraño. Es como si hubiera una crisis ambiental o no sé. O sea, se siente muy extraño. Eh, ¿Qué más? Ya, ya estaría al mismo lado. Eso, eso es todo. Yo creo, bueno, yo lo voy a dejar, lo, creo que lo dejo hasta ahí. ah ya entró alguien más, ya. Por fin. Eh, yo lo dejo hasta ahí porque, pues, también ya se me alarga mucho y, y pero igual, pues, vamos a ver que, que, de todas maneras, gracias, pues, si llegaron hasta acá para ver el video. Eh, de este tema de comentarios y de eso porque pues yo hago esto es para que pues para hablar con la gente prácticamente de lo que yo sé, de lo que de lo que me gusta y lo que quiero compartir con la gente pero pues la verdad he recibido mucha acogida pues no muy poca gente eh, digamos me puede responder acerca de estos temas que pues que lo hagan siempre con educación ¿no? porque es como yo mismo hago no se toma el tiempo de hacer esto pues Tampoco si uno no está de acuerdo en algo, pues, también está bien que lo diga, ¿no? También. Pues con respeto se puede decir las cosas y no. O, o, o hay veces no decirlas, sino sí. Si no estamos de acuerdo, pues bueno, listo, no mira el video o no, pero tampoco pues no se pone allá. No. No, si no como insultar, Eso es lo feo de la comunidad ese juego que son muy. Kill. Son muy que son muy. Eh, hay una gente muy tóxica en ese juego. En ese juego hay una gente muy tóxica en, de todos los idiomas, pues. Mm. Pero, pues, bueno, igual, de todas maneras. Y pues. Eso es lo que quería comentar, ¿listo? Eh, bueno, entonces espero que les guste y que, y que lo que digo, que alguien de pronto le pueda, pueda uno tener cierta comunicación con, con, pues, con la gente, eso, eso es lo que yo quiero que guste con estos videos. Y listo, gracias y adiós.